Muy bien, vamos. Bueno, eh, el motivo de la convocatoria, como se imaginarán, es fundamentalmente por, por un tema por dos temas que, de actualidad. Uno es que hace ya prácticamente una semana del anuncio del señor Azcón de el, la propuesta sobre la romareda en el debate del Estado de la Ciudad. Estamos también prácticamente a una semana, a una semana, de esa comisión de urbanismo donde se tiene que eh, debatir eh, ese expediente y... Azcón ha faltado a su palabra y los grupos municipales todavía no tenemos el expediente de la Romareda. Yo dudo de que vayamos a tenerlo incluso en tiempo y forma para debate en la comisión de urbanismo. De hecho, yo dudo que esté incluso el expediente. La sensación es que el señor Azcón algo tenía que anunciar en el debate del Estado de la Ciudad, porque no tiene absolutamente ningún logro en la gestión y tuvo que anunciar deprisa y corriendo algo en una de las que han sido siempre sus principales, su principal propuesta estrella y de la que no ha desarrollado nada en tres años y medio, como era el tema de la Romareda. Esto a nosotros como grupo político lo que nos viene es a reafirmar en nuestra posición en este asunto. Una posición que ha sido en todo momento de no apoyar, de no reír las gracias del señor Azcón en este asunto. Es verdad que la Romareda está en mal estado y nuestro grupo político siempre ha planteado que es necesario reformarla y por eso no hemos apoyado las propuestas del señor Azcón, pero también nunca hemos apoyado las propuestas del señor Azcón, porque consideramos que está haciendo un juego político de un tema como es este tema, que es muy sensible para la ciudad de Zaragoza. Y fruto de ese juego político nos encontramos en este circo constante de anuncios y de incumplimiento de la palabra del señor Azcón. Recordar que se hizo un debate de toda la ciudad, donde vinieron de todas las entidades relacionadas con, con la posible reforma de la Romareda, se hizo un proceso muy participativo y se dijo que se iba a tender la mano pero no cumple ni su propia palabra pública como ha dado en el debate del Estado de la Ciudad. Esto nos reafirma en nuestro no apoyo, no solo por esas cuestiones técnicas de no estar en los juegos especulativos del señor Azcón, sino porque es darle pábulo a una persona que no tiene absolutamente ninguna palabra. Y por otro lado es el tema de la huelga del autobús. Eh, hoy se recrudecen los paros, hoy... Finaliza el plazo de 12 días que hubo de gracia de, de paralización del conflicto, de paz social, para que el Gobierno hiciera algo. Y en este tema, como en el tema de la Romareda, el Gobierno no ha hecho nada. Y nos encontramos que la huelga se ha recrudecido. Hoy hemos tenido una reunión, creo que la ha tenido con todos los grupos políticos, la Unión de Consumidores de Aragón, lanzando una propuesta para eh, hacer una resolución del contrato. Nosotros valoramos positivamente la propuesta que hace la UCA. De hecho, creo que está plenamente justificada. La empresa se está demostrando como incapaz de prestar el servicio por unas cuestiones internas suyas y, por lo tanto, una persona que es incapaz una empresa que es incapaz de prestar un servicio en las condiciones en las que estaba acordado, es necesario plantearse la, la resolución del, del contrato. Nosotros compartimos y apoyaremos la propuesta que está lanzando la, la UCA a día de hoy. Creo que la ha lanzado ya los medios a vosotros y vosotras por mi parte nada más y, y entiendo que por la vuestra tampoco ¿no? pues ya está